Vale, vamos a, esta sesión será sobre la ansiedad y sobre, sobre la ansiedad asociada al coronavirus. Eh, pues, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad sería pues como una respuesta de anticipación, ante un peligro o amenaza, que puede ser por un estímulo externo o interno. Por ejemplo, pues externo sería ante un peligro de que nos va a pillar un coche y entonces nos resguardamos y, y nos protegemos, ¿no? Eh, y interno sería pues a través de los pensamientos, por ejemplo, surgirían de, determinadas emociones como el miedo, eh, la rabia, la tristeza, la tensión, eh, el estrés y, y luego pues se dispara la, la adrenalina, digamos, y, bueno, ¿qué, qué pasa con, cuando hay una pandemia como en esta situación que estamos, que estamos pasando? Pues que nuestra, que nuestra calidad de vida pues, puede verse muy, muy afectada, ¿no? Entonces, y esto pues, dispararía el estado de, de ansiedad, eh, que implica eso, un peligro inminente, o, y entonces la, la persona pues nos ponemos en, en protección de alerta, en, en estado de alerta para um, defendernos ante cualquier amenaza física o, o, o, sim o simbólica. ¿no? En este caso sería el virus la, la amenaza. Y el ser humano pues ha tenido que poner en marcha muchas veces eh, respuestas adaptativas, por ejemplo... En, en, en otras épocas, hace la antigüedad, digamos, pues la, las personas eh, a, cuando iban a cazar, por ejemplo, pues se, se ponían en, en peligro para luchar, entonces o, o mataba a, al animal o el animal le mataba a ellos, entonces pues que había una serie de reacciones de ansiedad, de estrés, pues para ponerse a salvo, ¿no? Y, y bueno, y todo se dispara, pero bueno, luego al cabo del tiempo pues vuelve a la normalidad cuando ya ha pasado el peligro. Y esto es lo que pasa también con, con la ansiedad eh, que es normal, más o menos. O sea, no, nos protegemos, nos, nuestro organismo se pone en situación de alerta, pero cuando ya ha pasado el peligro pues todo vuelve a la normalidad esto sería un tipo de ansiedad adaptativa, no patológica. En cambio, pues la patológica sería ya tiende más a cronificarse y a atraer otros estados emocionales mucho más profundos, más, más graves. ¿no? Y entonces, pues bueno, hay diferentes situaciones de estrés, por ejemplo en lo que hemos comentado antes, que el miedo, eh, hay diferentes emociones que sentimos ante una situación de, de peligro, ¿no? En, en este caso, pues lo que estamos pasando sería la, la emoción del miedo, ¿no? Miedo a que, pues a perder la salud, a, a posibles consecuencias de, de enfermedad, coger la enfermedad o Falta de, de recursos básicos, de, de alimento, de cosas sanitarias que necesitamos y no lo tenemos por, por estar todo colapsado, ¿no? Entonces, eh, pues aparece en pensamiento, pues eso, que también me puede pasar a mí, que yo también puedo contagiarme, que puedo contagiar a mi familia y, y también, pues, pues eso, que, que a veces eh, también, pues lo, lo que nos pasa es que escuchamos demasiado la, las noticias eh, negativas, ¿no? Sobre todo al principio, y, y ya pues eh, lo hacemos como compulsivamente, como por ejemplo comer compulsivamente. Eso, eso también sería otro, otra forma de, de sustituir la ansiedad o fumar mucho. Estos son y, y qué sería una alternativa para para no, para no hacer este tipo de conductas pues eh, la, una forma una alternativa sería por ejemplo pues, conductas creativas o, o formativa, actividades formativas o recreativas por ejemplo hacer juegos, hacer mmm, cosas hobbies que, que nos guste de, dentro de casa, o conductas creativas, pues si nos gusta hacer crochet o nos gusta la artesanía o nos gusta eh, escribir o nos gusta, bueno, diferentes cosas, ¿no? Que podemos ir aprendiendo cursos, que, cursos gratuitos, preparándonos para cuando ya podamos trabajar físicamente. Y bueno, aparte de lo que es el miedo, pues también estaría la frustración. Y frustración aquí, pues a perder la libertad, a no poder salir y ver a tus familiares, amigos, a no poder hacer las actividades que normalmente pues hacemos y, y pues la gente, la, normalmente pensamos eso, no puedo hacer lo que hago siempre, no puedo terminar mi trabajo, no quiero salir no puedo, son, son, son eh, pues a, pensamientos de, de frustración ¿no? y, bueno, pues eh, también estaría lo que es el, la, la ira o enojo, ¿no? ¿A qué? Pues, poco, ¿por qué estamos enfadados? Pues mira, porque podemos pensar, esta enfermedad porque ha venido aquí de pronto y ¿por qué? Y es injusto y si es un castigo de, de, de Dios o, o es un, un, un castigo del gobierno ¿O, o quien se lo haya inventado, o qué mentes tan. Bueno, pues es un, son pensamientos de ira que vienen, ¿no? Y, y también, pues hay personas que pueden tener eh, pensamientos, eh, o sea, de blanco o negro, ¿no? Eh, por personas que dicen, pero bueno, ¿por qué yo tengo que estar aquí? Pues pues quisiera que, que ya terminara todo, eh, o sea, que, que es como una rebeldía, ¿no? De, de querer salir, de poder, y, y a veces hay personas que, que se ponen en estado rebelde y se ponen en riesgo y ponen en riesgo a otras personas. Y luego también otra, otro tipo de sentimiento pues sería el aburrimiento, el aburrimiento de, pues, eh, por ejemplo, no pues que no podemos hacer nuestras actividades de ocio o ir a la discoteca o ir de excursión o viajar o, o ir a ver a nuestros amigos, pues claro. Y entonces surgen preguntas, ¿ahora qué hago? ¿Cuándo, ¿Cuándo podré salir a divertirme, a pasarlo bien, a, a ver a, a mi familia? Y, bueno, pero también podemos usar los, los medios digitales, digamos, pues a través de, de WhatsApp, a través del teléfono, a través de audio videoconferencias. Entonces, esto sí que debemos de hacerlo porque es una ayuda para nosotros. Y después también, pues pensar que es una situación transitoria, o sea que, que va a haber un momento que esto va a terminar, que todo va a volver a la normalidad y, y que, bueno, que, que, que es algo pasajero, que no es algo que sea para siempre, ¿no? ¿Qué otros tipos de pensamiento puede venir? Pues, pues pensamiento de tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque nos, el, el ser humano está acostumbrado a... Es un, es un, eh, nos gusta lo, lo que son la, la cotidianidad, o sea, no, nos nos gusta hacer, hacer siempre lo mismo, ¿no? que somos, un, somos personas de costumbre y si nos rompen todo eso y, y tenemos que innovar, tenemos que crear, tenemos que hacer cosas diferentes, pues como que nos sacan de, de nuestro hábitat natural y eso nos no puede causar ansiedad. Y bueno, y luego también pues... Eh, el, eso, el tener eh, contacto, o sea, con, tener contacto con, con muchas noticias negativas, todo eso nos puede afectar también eh, en sentir miedo, más ansiedad, entonces debemos eh, escuchar las noticias pero no todo el día, o sea, tener un, un poco de equilibrio en, en esas cosas, ¿no? Y, también, pues, qué tipo de pensamiento podría embargarnos, pues, por ejemplo, el sentimiento de soledad. Sobre todo para personas que están solas y, y que pueden pensar, pues, mira, me siento sola y ahora si sí me pasa algo, ¿qué que, que haría? Eh, entonces, es que realmente es una situación que es muy difícil porque todos necesitamos y, claro, estar solo y en esta situación y que las cosas no necesitamos de más servicio, ir al médico y todo, y, no, y tenemos que hacerlo todos solos, y pues claro, es un sentimiento de, de soledad, de impotencia, ¿no? Y, pero bueno, eh, hay que pensar también que hay muchas personas en la misma situación, que, que eso nos puede llevar a crear nuevos vínculos, que podemos hacer nuevas amistades. Que, que podemos, por ejemplo, pues relacionarlo a través de medios virtuales, eh, llamar por teléfono, videoconferencia, eh, cosas que necesitamos, pues, lo, eh, por ejemplo, para hablar con el médico, si no es físicamente, pues puede ser a través de una llamada telefónica, una videoconferencia, una videollamada, eh, ¿qué más? Pues la sensación de encierro, ¿no? El aislamiento que, que tenemos, pues nos hace sentir como que puede, que quiero salir pero que no puedo y, y bueno, pero hay que pensar que todo esto es transitorio y que, que podemos hacer otro tipo de actividades. Podemos hacer ejercicio dentro de casa, en cosas recreativas que, no, que nos guste y, y todo eso, ¿no? Y luego, pues, también es importante que, que bueno, que, que mantengamos una rutina, ¿no? Que hagamos una agenda y que hagamos siempre mm, más o menos lo mismo. Ah, una hora para desayunar, una hora para comer, una hora para cenar, entre medio, pues, lo que, lo que tengamos que hacer, ¿no? Si nos gusta escribir, escribir. Si nos gusta leer, leer. Si nos gusta hacer hacer la comida o hacer repostería o, o lo que tengamos que hacer de obligaciones o, o por hobby o por, o por como si fuera una profesión, ¿no? trabajar telemáticamente también. Y bueno, hay personas también que, que pues eh, su conducta, o sea, el, los pensamientos que tienen como diciendo, eh, bueno, yo, a ver, te, tengo ganas de, de salir y esto... Y llegan a, a estar, bueno, que las emociones lo embargan y, y pueden ponerse en, en riesgo, exponiéndose a, a, a sí mismos, eh, diciendo esto no esto no es nada, esto lo están exagerando, esto a mí no me va a afectar. Y entonces se ponen en riesgo y, y empiezan a salir y, y a ponerse en, en riesgo de exponiéndose a sí mismos y a otras personas. O sea que el, estos pensamientos ya le llevarían a una conducta arriesgada. ¿no? Y, y bueno, pues es muy importante saber identificar la emoción que te está embargando, porque si conoces la emoción puedes trabajar con ella y, poner, y crear una alternativa. Ahora si no sabes qué es lo que te está pasando, muy difícil que puedas puedas eh, solucionar o, o tener una herramienta adecuada para eso, ¿no? Entonces, eh, ¿alguna recomendación o consejo para ayudar a controlar este tipo de ansiedad? Pues, eh, sobre todo, saber mantener los horarios de, del sueño, o sea, eh, procurar de dormir una, de 7 a 8 horas al día. Eh, pues hacer un poco de ejercicio, a, que, que te canses, eh, por ejemplo, tomar alguna cosa que sea natural como la melatonina para dormir por la noche o ponerte música suave, eh, ponerte tu pija de hacer como un ritual y ponerte a leer o ponerte a, a escuchar a, a alguna cosa relajante. Todo esto te puede ayudar para, para dormir, ¿no? Y dormir bien. Y luego no, no sobreponerse demasiado a noticias negativas. Porque claro, si estás todo el día escuchando noticias y todo esto te puede afectar. Entonces mejor es escuchar algo muy puntual, pero no estar todo el día. Hacer las cosas que tengamos que hacer como si estuviéramos trabajando en nuestra vida diaria normal. ¿no? Y luego, pues al final, eh, pues te cambias tu pijama, te vas a dormir y... Y, y con esto, pues, pues creas un, un ambiente como del día y de la noche, ¿no? Que no es todo igual. Y entonces, pues, también, pues, podemos aprovechar para aprender cosas, hacer cursos gratuitos, hacer cosas nuevas, eh, tutoriales, eh, hacer, crear cosas nosotros a través de, de YouTube o un blog, una, darnos a conocer de alguna forma si, por ejemplo, nos gusta, no sé cuál es nuestra profesión, pero si nos, gust, si nos gusta dar cursos de algo, pues en tratar de, de hacerte tu propia publicidad y, y darte a conocer, ¿no? Entonces, el ejercicio físico, como habíamos comentado, pues hacerlo de forma periódica, o sea, una, 10 minutos al día o 15 minutos, pero hacerlo porque eso es bueno, porque el, el cuerpo genera endorfina y, y luego puedes dormir mejor y sentirte mejor. Y luego, pues también, um, pues cuando podamos pues salir un poco a caminar y tomar un poquito de sol aunque sea cinco minutos pero que te dé un poquito la luz solar que te dé un poco el aire siempre que sea posible no no estar todo el día en casa sino que de vez en cuando pues a hacer un pequeño paseo aunque sea para ir a comprar luego también pues alimentarse bien porque alimentarse bien es muy muy necesario no sobre todo en, en estos días de del virus pues hay que tener nuestro sistema inmunitario lo más eh, fuerte posible no y tomar zumos naturales, verduras, eh, cosas que vayan bien para, para nuestro cuerpo, para nuestro bienestar físico. Y luego también poder mantener eh, contactos con, con familiares a través de las redes sociales. A través de, de teléfono, de, de WhatsApp, de la de videoconferencia, de videollamada, y hablar con ellos, animarles, a los amigos también, a las personas que tengamos confianza, y esto pues hará que nos sintamos mejor. O sea, limitar también los chats que, pueden, que puedan tener noticias negativas, porque eso nos puede elevar nuestro nivel de ansiedad. Y luego, también, pues, mmm, nosotros estamos acostumbrados a ser eh, a, a, a una rutina, ¿no? Y nos gusta la rutina, pero también, pues, ir un poco innovando, eh, ser un poco más flexible y, y esto también, pues, nos ayudará a, a que, la, que estos cambios tan bruscos no nos afecten tanto. Y luego, pues, también... Mmm, intentar eh, ejercitar la tolerancia con nosotros mismos y hay cosas que no nos gustan, pues no ser tan rígidos y también con los demás, o sea, eh, ser más flexibles en una palabra, ¿no? Y porque, claro, son, de por sí ya somos rutinarios, pero, claro, esta pandemia lo ha desestabilizado todo y, y entonces, pues, claro, tenemos que innovar todo y, y todo esto es Requiere un aprendizaje, una creatividad. Y bueno, eh, lo que con, contaba antes, eh, todo, todo un, volver a armar una, una, rutina de, de, una rutina del día a día, ¿no? Aunque vayamos innovando, aunque vayamos creando cosas nuevas, pero dentro de, de una rutina y de un hábito, ¿vale? Entonces, eh, bueno, y, y también hay personas que, que ya si se dispara el nivel de ansiedad y no pueden controlar y ya se vuelve una ansiedad crónica, pues hay que buscar ayuda de un profesional, de una persona que pueda ayudarte en esta situación y, y, y siempre pues encontrar formas constructivas, eh, de manejar toda esta adversidad ¿no? eh, constructiva quiere decir pues que, que veamos siempre el otro lado que no nos quedemos solo en la negatividad que podamos ver otras salidas y otras soluciones y otra forma de ver las cosas ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí este tema sobre sobre la, la ansiedad ¿de acuerdo? Chao, hasta pronto.